Si queréis un saludo en el próximo vídeo, voy a estar saludando a 5 personas en los próximos vídeos. Solo tenéis que... Primer paso, compartir el vídeo. Segundo paso, darle a like al vídeo. Y tercer paso, comentad algo al respecto del vídeo. Que yo me enteré que hayan visto el vídeo y les haya gustado mucho. Así que, sin más dilación, que comience... Adivina el youtuber con... memojis. ¡Primer youtuber! ¿Lo has adivinado? Ponedmelo por la caja de comentarios y lo veis adivinado. Pasamos con el siguiente youtuber. Lo has adivinado, ponedmelo por la caja de comentarios si lo veis adivinado. Pasamos con el siguiente youtuber.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 Hey, <laughs>